¿Qué tal mis queridos amigos? Feliz martes para todos, 14 hoy un día muy especial en nuestra parroquia tendremos la Santa Misa en honor al Señor de los Milagros acudir al Dios de la gracia, al Dios de la bendición pongámonos en la Santa Presencia del Señor confiemos en el infinito amor de nuestro Señor que nunca nos abandona que siempre está ahí bendiciéndonos sosteniéndonos, levantándonos Amén bueno, mis queridos hermanos, soy hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús respondió, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía 60 millones de denarios. Como no tenía con qué pagarlos, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó a rodillas ante el rey y dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía, págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle, por favor ten paciencia y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus demás compañeros al ver lo sucedido se dolieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, "Ay, funcionario despiadado, yo te perdoné toda la deuda porque tú me lo suplicaste, no era lógico que tú también tueras compasión de tu de tu compañero como yo la tuve de ti." Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno perdona a su hermano de corazón. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Estamos en nuestro país sumidos en una cadena de odio, de rencores. El Señor nos dice hasta 70 veces siempre hay que perdonar. Cuando odiamos, cuando guardamos un rencor, nos hacemos daño nosotros mismos. Es como una podredumbre que se guarda. Y eso pasa en el alma cuando, digamos, el primer beneficiario del perdón soy yo mismo. Soy yo mismo el primer beneficiario. Recupero la paz, la tranquilidad, el odio, el rencor, trae hasta efectos físicos, dolores de cabeza, gastritis, se le sube la tensión, el azúcar, bueno, una, una serie de patologías que hacen mucho daño. Quisiera invitarlos para que, mirando a Jesús crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también pidamos la gracia de poder perdonar, de poder sanar todas esas heridas, todas esas rabias, todo eso que hay dentro de nuestro corazón que nos está haciendo daño. Y que podamos decir, siempre perdón, te perdono. Amén. Un feliz día para todos mis queridos hermanos. Dios los guarde y los proteja. Recuerden, 4 de la tarde en la parroquia San Juan Pablo II, la Santa Misa en honor al Señor de los Milagros. Feliz día.